Vale puedes reventar que llevo detrás. Gracias A ver Deco Abre A ver si tiene un juego oh, ya entera Chile aquí, bro. Mira, aquí también. Están pegándose ya aquí arriba, eh. Mira, mira. oh. Wow, wow. Este esquizo. Y un subfusil. ahora sea, que me voy a coger el escudo ¿no? Para salir. Eh, ¿Tenemos caja de balas? Porque voy sin balas. Tengo 60 balas de fusil. Eh. No lo no. Nada igual. Lo yo primero, eh. ¿Tú También llevas escudo. <ríe> Espérate, me lo voy a quitar yo. <ríe> no, no, lo llamo los dos, qué coño. La... Oh, un... Arriba. El Ese lo tengo que reventar, tío. Estaba casi abatido. Está un tiro. Tengo arriba, eh. Arriba, eh. Y además... Bastante competencia. ¡Eh! Aquí abajo hay uno. Tengo 17 balas. Marca Está aquí. Partido. Y arriba, arriba me está apuntando. 13 balas, eh. Detrás, muerto. Dios, Pero, como me está dando arma, no yo. Para que tengo un escudo, el ¿Es de aquí arriba, muerto. Ya, no se va. No, no que se vaya, que está aquí atrás. ¡Madre mía, tío! <ríe> en fin... La gente cada día da más arco en este videojuego Este juego, la verdad es que la gente... Vale, ¿cómo vas de placa, bro? Cinco En vale. plan llevo mochila, ¿sabes? Toma, oh, toma, toma, toma Vamos a hacer una cosa Mira, ya tenemos... 2,6 dos, dos, Pero abajo ya mochila ¿Tú no tienes mochila? Sí, sí ah, eh, Se están dando fuerte ¿eh? Y además llevo caja de placa desde cuando tengamos que echar Ya, en... se si me lo has quitado a mí Pues ya está, bro De nada Nada por robarte Puta bebé carroña vamos para UAP vamos no, por un UAP, ¿no? Dame dinero, dame dinero Yo tengo uno ya encima ¿Okay? Podemos intentar, vamos a, por, un, ¿va a un un por el punti Por el más buscado, ¿no? Ay, amor Mira, mira por el más buscado es tontería, si es que apenas dan dinero Sí, pedí he el momento, traigo. Por matar a ellos, yo quiero matar a gente, bro. Míralo, lo veo Plan, veo el armamento, pero no lo veo a ellos Vale, bien. Eh, me han visto. Reventado, eh. Está ahí, de esa piedra. Y otro avanza, otro me viene para acá, eh. Otro se mete, se mete aquí en la casa, se mete aquí en la casa. Esto es la otra de esto. Está subiendo. Fue este muerto. Y otro arriba, eh. Pero también sube, sí. Bueno, rematalo porque tendrá otro Voy a tirar un huevo. Ya tenemos una banderita, ¿no es Pues eh. sí. Pues sí, pues sí. Sí, no, la tienen que poner fuera de la zona, tío No va a tardar más es que la zona No, no, pues no pero de todas formas nos moriríamos, vamos fuera Ya, ya está Tú tenías un lugar ¿no? Eh, no, yo ya... No, ya no Bueno, mira, lo van a dar en esta caja, mira. Pues no, mira, pero no hay Será puta... ¡Qué ¡Qué draco! ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué Mira ¿Lo ves? Son dos. En la tienda cojo un... un Y le he Y yo no torres, ya que me la han mangado. También. Mm. No, no, no, han salido, han salido. No lo veía, tío. Ahí, campeando. Y el otro detrás mío. Eh, espera. Bueno. ¿Vale? Te he olvidado que tengo otro res. Eh. Vaya, susto me ha dado, eh. No lo he visto. No, ha pillado otro res. contestar la mi novia, que pues, se está poniendo nervioso estaría bien eh, zonita regulera eh El estadio va a campear mucha gente le mm, esto no lo va a poner dentro de la zona creo yo no coro no? y vemos, a mover Fuá. ¡Felizimo! ¡Uf! ¡Wow! Vaya ¡Sitio de mierda, eh! Eso está abierto. Mira, si, hay, si le doy dos veces, sale como enemigo, tío. Me he dado cuenta de hacer relativamente poco. Uno. Estadio, tío. Mira. Allí, es, allí. Es andando aquí en downtown, ¿eh? Y en downtown se están dando fuerte, ¿eh? Yo no me metía. ¡Lo no veo! ¡Lo ha tirado, ¿eh? ¿Qué haces? Vale, eso? me acaban de dar una kill. Sí, es que, es que creo que... Esto? No, no, que estaba ahí. ¡Y hay ahí otro! abatido Es ¿eh? que no sé qué hacen. ¿Eran eso? ¿Los que nos estaban buscando? <risa> oh, puede ser A ver, yo, yo me lo he cargado allí arriba, eh Hay uno ahí, en marca azul Y abajo El, Y otro marca naranja Aquí, aquí abajo ¿Dónde? Dando, oh, mira, mira, se va para atrás Hay más gente detrás, eh Sí bueno, bueno, bueno. Mejor de Mejor de Mejor de ha Buena. ¿Y el colega. Arriba. Tienes que saltar, eh. batido. Vale. Necesito balas, eh. Sí, teníamos gente detrás, eh. Ya, ya. Teníamos gente detrás. Yo tengo que ¿Te ir ir vas a rotearlo? ¿Tú estás lo Yo, si no tengo balas. Vale no. eh, Tenemos que coger altura, ¿eh? Yo lo subir aquí Eh, a ver... Vale, sí Helicóptero, helicóptero en... aquí al lado, justo ahí. La coge, la eh, placa, bro De sí, verdad Bueno, por aquí encerrado... Vamos a estar muy bien porque... Mira, aquí tienen placas Vamos no, a estar bien porque lleva los coquetas Lo salió por, por la tirolina esto de aquí, por ¿eh? la cuerda La tirolina En fin En el escudo? Vale, lo veo Me dan desde, desde enfrente Del el helicóptero Me he dado Voy a dejar esto abierto, ¿vale?, por si tenemos que correr uno ahí a reguardarnos ¿Vale? ¿Dónde? A la ¿Lo puedes rematar? ¿Dónde el helicóptero? No, no lo puedo rematar A ver si me lo cargo, a ver si me cargo el helicóptero ¿Dónde he está más bala? Eh, allí en el... ¿De ¿De no ¿Dónde están disparados? Eh, enfrente, bro Un en edificio enfrente bueno Dios, es que me pone muy cachondo lo rápido que apunta este tanco tirado, tirado, nada de aquí pues eh, tenemos que saltar bro vamos vamos vamos bro. bro, vámonos, vamos vamos vamos vamos vamos Pobrecito. Eh, aquí, aquí, aquí hay gente, eh Vaya, que buena no una granada de ¿Qué? Tengo que echar placas, eh. Tú también, bro. ¿Te has echar... que echar placas? Vale, vale, ven, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Eh, aquí hay caja de, de balas. Voy a eh, llevármela. ¿eh? Si me deja sí. cogerla. Que le den por saca silencio mortal la verdad. Hostia, me te va eh, a pillar otro ¿Me eh. la explicas tío? Tengo que pillarme otro rey, ¿eh? Te voy a pillarme un racimo. Me ha pillado un aéreo. Eh, bro, no sé cómo vamos a cruzar tú, corre Ahí, a la izquierda tenemos gente, ¿eh? Aquí Vale, estamos en zona, ¿eh? LOL Y vaya zona de mierda, hermano Vamos a meternos ya bajo del puente de... Si, <risas> sí, es que ¿Qué hacemos aquí, hermano? Mira, allí, allí van dos corriendo, eh. Sí, sí, lo he visto, lo he visto, espérate, pues espérate, espérate. Buah, es que están en el cambio de tío. Creo que me han visto, eh. te han visto? No, no. van a van hacer zona. El... Ahora sí. Me he craqueado. Me he reventado la cabeza. No puede ser, me atoronimos, me atoronimos. Vale. Sí, había granada, ¿no? Ha quedado. Abatido Vale No, no, no, vete vete, vete, vete, vete, vete, vete La zona, tú Sí, y otro arriba campeando No es renta, eh Loco Míralo De eh, arriba Entra, entra, entra, entra, entra, Sí. Entra, oh, Me he dicho este sitio No, porque tenemos que salir igualmente. Sí, bueno, pero.. Está arriba, eh. Tiene que venir, ¿eh? Santiago. ¿San tenemos una aquí delante, eh. Tenemos una aquí delante. Sí. Estamos bordando por la izquierda. Reventado, eh. Patito, qué buenas. Necesito echarme placa, bro. Vale. Corre, mata No veo, bro Corre, bro, hay que juntarse Vente, vente, vente, vente, vente vente. Lo veo no, no, no. Pero ha quedado está allí detrás, eh Está allí, eh Muerto Buena Partida, niño yeah, yeah.